Pues, buenos días, mi nombre es Abraham Márquez y como responsable de educación del Partido Comunista de Andalucía aquí en Córdoba, pues junto con la responsable de educación de Izquierda Unida, vamos a hacer una valoración del comienzo de, del curso. ¿Se centra un poquito el micrófono? Sí. Pues nada, decir que el curso, como ya se ha visto días anteriores en, en los periódicos, pues... Empieza con una brutal, un brutal recorte de unidades, sobre todo en la educación primaria y en menor medida, pero también con unos recortes grandes en infantil, como por ejemplo son la supresión de 10 líneas de infantil aquí en la provincia de Córdoba y 58 de primaria que ya viene esto sumándose a, desde el año 2011 con alrededor de 200 líneas suprimidas en Andalucía pues con la suma del resto de provincias pues nos vemos también con datos que están ahí bastante considerables como son 165 líneas menos de infantil y 322 de primaria en total 487 líneas suprimidas que también desde si nos vamos a, al año 2011 pues vemos que aproximadamente pues nos han quitado en torno a 1500 unidades lo que destacamos es que en todas las capitales hay una, un altísimo porcentaje de educación concertada y aludo a, a la educación concertada porque es la 11 la que refuerza un poquito dando un paso más en este cambio de modelo educativo que hay por parte de las políticas neoliberales de hacer más fuerte a la educación concertada frente a la educación pública que es lo que venimos observando desde, pues desde este año, desde el año 2011 hasta la, hasta, la, hasta la actualidad que no nos pilla de sorpresa que, que continuamente se hayan suprimido líneas de la pública Mientras que a la educación concertada, pues, no se le nota, no le afecta estas esta políticas, ya que la 11, eh, lo que se hace es una con la ONCE con esta ley educativa lo que se, se hace es una justificación para favorecer siempre a esta educación, a la concertada, y, y perjudicar a la pública. Ya que, por ejemplo, en el apartado, en el artículo 109 de la Lonce que hace alusión a la programación de red de centros, ahí lo que se destaca, o destacamos desde nuestro punto de vista, es que se suprima cuando dice que asimismo la administración educativa garantizarán la existencia de plazas suficientes, se borra con respecto a la ley anterior, a la LOE, la palabra pública. ...reforzando esa dualidad de la concertada y, y lo público... ...por eso en este año como en el anterior y en el anterior... ...desde el PECA Córdoba lo que seguiremos trabajando es por... ...seguir trabajando la, la movilización... ...con el final claro que es la derogación de la LOMCE. Bueno, buenos días, yo soy Ana Naranjo... ...y soy la coordinadora provincial de educación de Izquierda Unida... Eh, ayer escuchábamos a la consejera Sonia Gaya inaugurar el curso político en Canal Sur. La escuchamos todos diciendo que qué felicidad. Había más profesores que nunca y menos alumnos que nunca. Por lo tanto, la calidad educativa estaba garantizada. Bueno, esos eso fuegos fatuos, eso de cacareo. Eh, no se sostiene. Nosotros el titular que venderíamos a comienzos de curso sería «Seguimos suprimiendo líneas públicas», porque esos datos no entendemos de dónde se los saca la consejera. Y me voy a referir a ello. Dice que tenemos 101.000, por una vez tenemos más de 100.000 profesores, 101.000 en concreto dijo en rueda de prensa, 355 de los centros públicos, de los que 12.500 eh, trabajan para centros concertados. No entendemos esos datos porque se han contratado 2.764 profesores y he cogido el dato más alto de los dos que han ofrecido, de secundaria más 500 de primaria. Eso todavía no alcanza la cifra de los 4.502 profesores que salimos, y incluyo porque yo fui parte de ese paquete, despedido con los recortes de 2012. Por lo tanto, las matemáticas ahí no nos cuadran. Y seguimos perdiendo líneas, como decía, en la educación pública y seguimos, por lo tanto, teniendo despidos de docentes de la pública. Así que no entendemos ese titular de que tenemos más profesores que nunca. Lo desmentimos. De hecho, desde Izquierda Unida le pedimos a la consejera que no engañe y que no, eh, y que no utilice los datos eh, para dar una información que no es real y que no es exacta. Y como decía mi compañero, es que hemos perdido este curso solamente en Andalucía, 487 líneas solamente de infantil y primaria, de secundaria, es que no tenemos datos porque eso también es otra la administración no es transparente no nos proporciona datos exactos en torno a la pérdida de líneas públicas son datos que evidentemente no quiere proporcionar otros le gustan mucho como ya hemos visto otros datos le gustan mucho a la consejera y al señor delegado que también inauguró ayer el curso político en Córdoba pero estos datos sobre la supresión de líneas públicas que le llevamos pidiendo partidos políticos y sindicatos no los proporciona lo que corresponde a el delegado en la delegación aquí de educación de Córdoba eh, su jefa de servicio en este caso es que, bueno, que vayamos a los, que vayamos a los tableros de anuncio de los institutos y que vayamos comprobando cuántas unidades se pierden en cada centro. Evidentemente, eso no es transparencia en la gestión educativa. Y en, en Córdoba tenemos 200 unidades, como decía mi compañero, perdidas solamente en infantil y primaria. Insisto, son más, pero es que de secundaria no tenemos esos datos. Y eso suponen despidos, decíamos. 4.502 interinos me he referido yo con anterioridad. Pero es que mi Mientras que la consejera y la Junta de Andalucía despiden a estos 4.502 interinos de la educación pública, firma un acuerdo con la educación concertada en 2013, por el cual ese profesorado, que no ha pasado por ningún criterio de selección pública, queda blindado. Pero es que no contenta con el acuerdo de 2013, en 2016 lo renuevan. Mientras que los profesores y maestros de la educación pública estamos siendo despedidos, ...los profesores de la educación concertada... ...están igual de blindados que los propios centros educativos... ...porque la caída de natalidad, como todos sabemos... ...está recayendo exclusivamente en la educación pública... ...los centros, las líneas, las unidades que se pierden... ...exclusivamente recaen en la educación pública... ...y ya son más de 1.500... ...desde que comenzaron los recortes de 2012... ...mientras que la concertada... ...va aumentando ligeramente... ...pero va aumentando... ...por lo tanto denunciamos... ...a la Junta de Andalucía... ...una mayor implicación... ...y denunciamos que nos diga que defiende la educación pública... ...cuando luego hace totalmente lo contrario... ...menos predicar y más dar trigo... ...le pediría yo a la consejera y al delegado... Mientras que blindan a los profesores de la concertada, seguimos saliendo despedidos, maestros y profesores que hemos pasado unas pruebas públicas y que tenemos unos criterios de habilitación mucho más objetivos. Y esa concertada es una amenaza hoy día para la pública. El 70% del centro de Córdoba está plagado de educación concertada, mientras que la oferta pública no alcanza un 30%. ¿Y qué han hecho esos padres y esas madres de las AMPA, de esos coles que se están suprimiendo? ...organizarse y luchar en muchos casos... ...en algunos casos han tenido victorias... ...como el CEI por ejemplo de Algafeki ...o el CEI La Albolafia... ...que son las líneas que corrían el riesgo de ser suprimidas... ...aquí en la, en la localidad, en nuestra, en nuestra capital... ...y que por la movilización de los equipos educativos... ...de las direcciones de estos centros... ...y de las AMPA, fundamentalmente... ...al final la delegación este año... ...y además te lo dicen así, este año, el que viene ya veremos... ...han conseguido mantener... ...esas unidades y esa inversión... ...pero eso está permanentemente en riesgo... ...esos padres y esas madres que matriculan allí a sus alumnos... ...no saben si van a acabar la etapa educativa en ese cole... ...eso genera inestabilidad... ...lo que es contrario de calidad educativa... ...como decía la consejera... ...y tenemos un caso que es bastante escandaloso... Eh, ...Alcalá Galeano... ...el CEIBA Alcalá Galeano... ...que está en Doña Mencía... ...fue eh, premiado el año pasado... ...con un concurso, un premio de buenas prácticas educativas... ¿eh? ...premio nacional de buenas prácticas educativas... ...el CEI Alcalá Galeano. ...¿cómo lo premia la Junta de Andalucía? ...suprimiéndole una línea... ...le acaba de quitar una línea... ...a un colegio que ha sido premiado público... ...por esa calidad educativa... ...no nos parece algo coherente... ...si la Junta de Andalucía está diciendo... ...que defiende la educación pública... ...no puede quitar líneas, recursos... ...a los centros que están funcionando bien... ...es una incongruencia... Tenemos también más casos. Tenemos el 6 Juan Ramón Jiménez, de Encañada de Ravalán, de Rabadán, una pedanía de Fuente Palmera, donde a pesar de las movilizaciones de AMPA, a pesar de las, de las movilizaciones del ayuntamiento de allí y a pesar de las movilizaciones del equipo educativo, no ha conseguido salvar esa línea y la pierde, pierde la segunda unidad de educación infantil. Tenemos también en Villaralto, menos mal que los padres y las madres se movilizan y el profesorado en algunos casos también, han ido hasta el defensor del pueblo andaluz, ...para pedir que su hijo y que su hija no tengan que desplazarse a otra localidad... ...para poder garantizar su derecho a la educación pública... ...porque todavía esa línea no la tienen garantizada... ...ahora tienen una reunión a través del Defensor del Pueblo... ...para que le atienda el delegado de Educación... ...por lo tanto, no nos parece serio que la Junta diga que defiende la educación pública... ...pero que luego la realidad niegue derecho, niegue financiación... ...y niegue igualdad con respecto a la concertada... Tenemos, además de las privatizaciones en educación, la ¿eh? verdad de esa apuesta encubierta hacia la Junta, porque no lo dice, pero real, en la concertada, tenemos otros aspectos de la educación que también se están privatizando y que también nos preocupan mucho que son todos los aspectos externalizados de la educación. Por ejemplo, los monitores que atienden al alumnado con necesidades educativas específicas, que decía ya la consejera que iba a ser uno de los objetivos ¿eh? de este curso político, los alumnos con necesidades educativas específicas y, el, y la tecnología también, la actualización tecnológica. Bien, pues todos esos monitores son privados, que la mayoría de 1.024 plazas están cubiertas por empresas privadas. Imaginaros la calidad ¿eh? en los contratos de trabajo que tienen esos monitores, esa calidad evidentemente afecta a la docencia, frente a 733 personas que son contratadas directamente desde lo público que forman parte del personal de la Junta de Andalucía, eh, los monitores de lenguaje de asignos, todos, el 100% que son 160, vienen subcontratados por empresas privadas empresas que buscan beneficio, no nos podemos olvidar de eso, empresas que buscan beneficio, aulas matinales tenemos 3.316 aulas matinales todas contratadas por empresas privadas por parte de la Junta de Andalucía. De los 1.960 centros educativos que tienen comedor en Andalucía, solo 349 se desarrollan mediante gestión directa. Eso afecta también a la calidad de la alimentación y de la educación y también a la calidad de los trabajadores que forman parte de la Junta de Andalucía. Tenemos también en torno al acompañamiento escolar, todos los monitores de acompañamiento escolar están privatizados, 1.626 monitores privatizados y la limpieza. La limpieza que ha sido todos los sectores donde más ha aumentado esta privatización. Hay 2.829 empresas privadas limpiando colegios e institutos de la Junta de Andalucía frente a 1.702 que se hacen por gestión directa. Por lo tanto, le pedimos a la consejera que si de verdad defiende la educación pública defienda también un empleo público y de calidad y que no privatice y que no externalice funciones que hasta ahora tradicionalmente se han venido prestando desde los servicios públicos, porque es un derecho la educación. Es un derecho que tenemos que garantizar desde lo público. Pero además nos preocupan también, y ayer decía la consejera que todo era maravilloso, ¿verdad?, la FP. Tenemos una media, tampoco nos dan muchos datos, pero calculamos que tenemos una media de 30.000 solicitudes, 30.000, que todavía la oferta de FP de la Junta de Andalucía no ha sido capaz de atender, 30.000, que por cierto, la FP también están empezando a privatizarla, a concertarla, ¿eh? eso también nos preocupa. También nos preocupa la religión en la escuela, eso ya lo sabéis, desde Izquierda Unida pensamos que la religión tiene que estar fuera de la escuela porque la escuela es un ámbito científico y la religión no forma parte de ese marco científico. En ese sentido, saludamos... La iniciativa que ha tenido la consejera y la Junta de Andalucía de eh, volver a establecer el mínimo legal que establece la L11 que son 45 minutos para la hora de religión y que dejen de pasarle el balón, como hacían hasta ahora, a los directores de los centros educativos para que pudieran ampliar eh, esa oferta educativa y eso también supone ampliar el profesorado de religión o los catequistas de religión que trabajan en esos centros. En ese sentido, saludamos la iniciativa. Nos parece bien, aunque nos parecería mejor, insisto, la derogación de la L11 que es la que establece la religión, por ejemplo, en en bachillerato y también nos parecería muchísimo mejor que por fin saliera la religión de las escuelas pero eso sí le decimos a la consejera y le decimos al delegado que esa apuesta tímida, pero apuesta que hacen por el laicismo, la cumplan. Ahora viene el inicio de curso y, como sabéis, a nuestro querido señor obispo le gusta pasearse por los centros educativos. Le recordamos al delegado que el año pasado ya denunciamos que incumplía las instrucciones educativas en torno a la visita que puede realizar el señor obispo en esos centros educativos. Vamos a estar muy atentos vamos a estar muy atentas este año para que no se vuelvan a incumplir esas instrucciones educativas. Pedimos también, le recordamos a la consejera, que ya ella también lo anunció ayer entre sus su, su medidas, su objetivo del próximo curso, la retirada del amianto de los colegios, por favor. La retirada del amianto de los colegios que, tiene que ser, tenía que haber sido hace tiempo, porque es algo nocivo, como todos sabemos, para nuestros niños y para nuestras niñas. Y otra de las tareas que también tiene pendiente la consejera de Educación es... Eh, la situación del profesor de interino. Situación del profesor de interino que con la última convocatoria de oposiciones no se quedó resuelta. Tenemos una media de un 8% que, como sabéis, de plazas que sacaron a concurso, a convocatoria de concurso de oposición y que se quedaron sin cubrir para empezar. Pero es que además no hemos conseguido bajar la tasa de interinos tal y como nos pedía Europa al 8%. No hemos sido capaces de bajarla todavía y la teníamos en un 21%. Por lo tanto, tenemos ahí... Otro tema pendiente que la consejería todavía no ha sido capaz de resolver. ¿Cómo estabilizamos las plantillas del profesorado y cómo accedemos a la función pública? Porque ahora hay otro debate ¿eh? en el acceso a la función pública. Y, por supuesto, desde Izquierda Unida seguimos exigiendo la derogación de la 11, ya, como anunció el nuevo Gobierno, eh, pero que todavía no saben o no han querido saber cómo ponerla en marcha. Y finalizando ya esta rueda de prensa saludamos evidentemente a todos los docentes eh, que inician el curso escolar y le agradecemos su implicación en la defensa de la escuela pública porque evidentemente sin esos grandísimos profesionales que tenemos en Andalucía, la calidad educativa con, con estas políticas tan poco serias que tenemos, pues la verdad es que se habría visto muchísimo más deteriorada. Así que eh, ...deseamos que todos y todas los que trabajan en el campo educativo... ...pues inicien un nuevo curso escolar en la mejor de las condiciones posibles... ...muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Nos va de hacer eso para lo que nos vamos a ...en el tema de líneas, que imagino si, si en algún colegio... ...por ejemplo, tienen los cursos de primaria... ...cuando no cumplen con el ratio de primaria, por ejemplo... ...de primero de, de, de la once, cuando cumplen con el ratio... ...a lo mejor lo dejan en uno son líneas, no? Sí. Eh, las líneas... Hablo, las unidades, ¿vale? La unidad es un aula. Podemos perder un aula o una línea entera. Una línea entera es que a lo mejor hay dos primeros que quitamos. Son líneas de primero, ¿vale? La, los datos que hemos dado son unidades. Hablamos de líneas. Compañero hablaba de líneas? Hablo de líneas? Sí, sí, sí. Ah, yo hablo de unidades. De unidades, ¿no? O los 487 gramos en Andalucía son Unidades. Unidades. Unidades. unidades. Aulas, unidades, aulas sí, es un proceso que se, lleva, que se lleva se lleva produciendo Casi de forma sistemática Desde el año 2011, ¿no? Sí. Sí. Efectivamente al final va menos mando la plantilla Cada vez hay menos gente, ¿no? Claro. claro, se suprime y hay menos A la vez menos alumnado En los centros, menos profesorado Pero tiene que ver también Con, con el factor demográfico ¿O no tiene por qué? sí sí Sí, sí, la causa supuestamente, bueno, principal es el demográfico, lo que pasa es que se ven con los datos que no le, eso no le ha afectado para nada a la concertada, porque ese, esa falta de, de nacimiento y de, solo le afecta a la pública. El blindaje que se ha hecho, con lo que ha dicho mi compañera de los seis años, de que se le amplían los conciertos a esos centros, pues hacen que no se le toque ninguna línea. ¿Y este ha un trasvase de la educación pública a la concertada, sobre todo? No es que es que los pueblos pequeños no les sale no le sale rentable los pueblos pequeños no le sale rentable la concertada como bien viene en la once que hay mucha gente que lo discute pero se nombra como privada concertada es una educación privada mercantilizada entonces como tal solo se va a los lugares donde puede hacer negocio son las capitales en los ámbitos rurales no existe la concertada y no hay negocio porque son poquitas líneas, pocas unidades como no existe, esa la asume todo lo, toda la, la escuela pública, que luego hay otro dato con el que juega de, eh, la, o sea que sale más barata la escuela concertada que la pública, también es falso porque habría que sumarle eh, prácticamente vienen a ser una, una unidad en la concertada y en la pública vienen a costar lo mismo Prácticamente. Lo que pasa es que se encarece más la escuela pública porque asume todo el ámbito rural. Eso no se dice. ¿Ese factor demográfico no se, no se deja notar tanto en la concertada con respecto a la pública? ¿Quiere decir que muchos padres eligen de forma, no sé, como opción principal que sus hijos estudien en la concertada? Es que esa, esa es una apuesta que viene también en la LONCE. En lo de la programación de redes de centros se añade, se obvió en la LOE. Eh, ...la parte de que también, también se harán referencia a la demanda social... ...pero esa demanda social que aparece en la lonce, ...lo único que hay es una justificación para potenciar la concertada. Pero es que eso es una trampa, ¿eh? Porque en un contexto de bajada de natalidad... ...perdón... ...en un contexto de bajada de natalidad... ...como conocemos todos... Eh, ...blindaron... Durante seis años, la educación concertada, ¿qué quiere decir ese blindaje? Que lo firmaron hace dos y le quedan... Antes se blindaba cada cuatro. La LUNCE amplió los blindajes cada seis, en un contexto donde todos sabíamos de caída de la natalidad. Entonces, al blindar la concertada, durante seis años, ellos no pueden cerrar unidades por ese blindaje. Entonces, esa caída demográfica, de manera exclusiva, ha recaído en la educación pública. Pero más allá de la demanda que tenga la concertada. Que es verdad que la demanda le abre un campo ahí, que la, también la blinda la once. lo que explica mi compañero. Pero es que es Fundamentalmente, lo que ha ocurrido es que, como blindaron la concertada, esa caída ha recaído a la pública. Por eso, lo que estamos pidiendo ahora es blindar la pública, porque es que si no, claro, no si competimos. El último dato a mí me curiosidad es cuando, cuando se habla de que, en, en, ha dicho la concertada, la delegada, que este año hay más profesores por alumno que nunca. Es, ¿Ese dato es cierto? ¿eh? Si es que ahora dividimos, como hay menos alumnos por el número de profesores, no son los mayores hora de profesores por alumno. ¿O tampoco es cierto ese dato? ¿O es que el número de profesores por uno que había antes del 2011 era superior al de ahora? Yo es que si fuera una bajada de ratio, si se hubiera producido eso, podría haber interpretado ese dato. Por eso he empezado diciendo que yo no, yo no, yo no sé de dónde se sacan los datos. Y yo soy liberada sindical, que tengo acceso a información. Pero no. Y yo no me cuadran las matemáticas, no me cuadran porque es que no se está produciendo una bajada de ratio, de hecho al revés, cuando pierden, tenemos en la caña de Rabarán, por ejemplo, unidades de primaria 27 que contradice la ley con tres niños de necesidades educativas especiales, que ya es que nada más que por esa situación deberían haber tenido un desdoble y no se están desdoblando, o sea que la ratio no está bajando, si no está bajando la ratio… Y si hemos contratado más profesores, es verdad, porque en secundaria fundamentalmente hay, men hay menos horas de docencia, porque la reversión de los recortes, eso es verdad, se ha contratado un poquito más de profesorado, pero es que tú has despedido a muchísimas profesoras de 2012, por eso yo no entiendo cómo puede decir que tenemos más profesores que nunca, porque no es real, no ha habido una bajada de ratio, es que podría ser una explicación, pero es que no ha ocurrido.